Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. Estamos arrancando aquí una nueva jornada con mucha información de la sociedad, información que surge también del ámbito universitario. Y vamos a ir desandando este trayecto informativo entonces para compartir con todos ustedes la producción que hemos generado para el día de hoy. Por ejemplo, vamos a compartir el segmento de Cultura y Turismo para la Tercera Edad, que ya están preparadas las chicas, una nueva edición de este segmento que, que hemos comenzado hace poquitos hace poquitas semanas eh, y damos continuidad entonces a este segmento muy interesante, la verdad, para enterarnos de todas las actividades y producciones que realizan eh, desde el grupo de la, de la Tercera Edad dentro de Guía de Turismo, también muy relacionado con este tema, así que ya vamos a enterarnos un poquito de qué viene esta, este segmento. Por otro lado vamos a abordar eh, un tema que en estos últimos días ha sido de conmoción aquí en la sociedad posadeña, eh, porque como es de público conocimiento, eh, hemos eh, sido testigos de la presencia de Fabián Tablado que eh, bueno, hace 26 años atrás ha cometido eh, un femicidio tremendo. Eh, ustedes se acordarán, el caso de Carolina Aló, ha sido víctima de femicidio a manos de Fabián Tablado que, bueno, que ha cumplido la condena con la justicia pero que todavía no se desliga del todo porque ha violado varias perimetrales. Eh, en fin, una serie de sucesos que han ocurrido con respecto a, a este caso eh, y que en las últimas jornadas estuvo presente aquí en la ciudad de Posadas buscando refugio porque hace eh, algunos meses está eh, girando por algunas de las provincias de la Argentina, no es recibido, en todos los lugares donde, donde va hay un repudio social muy grande y bueno, hay toda una controversia con este tema y hoy lo vamos a tener al padre de Carolina Aló, a Edgardo Aló, hablando con nosotros para eh, que nos cuente las novedades, las últimas novedades del caso. Así que en unos instantes nada más también. Y eh, vamos a compartir con Ruth Vargas, eh, la abogada que nos viene a compartir temas relacionados con criptomonedas eh, y temas relacionados con esta, esta eh, temática, así que bueno, ya también vamos a tenerla a ella en piso y otros temas que van surgiendo del ámbito universitario. Así que todo esto, después de una pausa, compartimos el desarrollo. aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y damos pase ahora al segmento cultura y turismo para la tercera edad, las chicas ya preparadas, así que le damos el pase a Belina. Muy pero muy bienvenidos a este nuevo bloque y a esta edición que está relacionada con varios temas que tratamos en nuestro Taller de Cultura y Turismo para Tercera Edad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La verdad que es un honor poder trabajar con personas que han sabido acumular a lo largo de los años muchísima experiencia y que nosotros hoy, a través de esa experiencia, de nuestro andar y de todo lo que vamos eh, recopilando, podemos realmente dar a la sociedad un desarrollo turístico que paso a paso va fortificándose y llegando a dar resultados muy, pero muy positivos en todo lo que tiene que ver con lo nuestro. Así que vamos a presentarlas a ellas, que son las eh, grandes eh, que hoy nos van a poder expresar todo lo que tiene que ver con esta experiencia del de tema de la mandioca, un producto tan nuestro que lo supimos llevar y, y desarrollar como producto turístico. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo estás, Nina? Hola, muy bien, gracias. Encantada por estar actuando en este momento, para colaborando con la Unión este, Mayores. Y bueno, a tu servicio, profesora. Va vamos a contar, Olguita, la verdad que siempre un honor tenerte, sobre todo porque sos una escritora muy destacada de nuestra provincia de Misiones, eh, llevando todo lo que es la literatura y las letras por bueno, los países limítrofes y, y más que nada en nuestra Argentina, ¿no? pero en el Taller de Cultura y Turismo has sabido ganarte un lugar muy importante y está relacionado con esto de venir gestionando. Vamos a contarle a nuestra gente cómo ha sido el tema del de trabajo de recopilación de datos para llegar a, al producto ¿no es cierto? que ha sido el, el desarrollo a través de la mandioca. A través de las reuniones con, con usted en la UNAM, es eso, formó un hermoso grupo, más o menos de 25 o 30 personas mayores y eh, varones y mujeres, donde eh, estudiábamos eh, toda la provincia, parte por parte. Y llegó un este, este tiempo en que cada uno elige el tema, porque la profesora indica que vamos a trabajar sobre tal cosa, empezar a pasear, algo, viajar, porque también está eso, es este, parte del turismo, ¿no es cierto? Y este, cada grupo eh, llama... Este, de una, una, un, una, un, una, un tema... ...entonces este, se formaron varios temas... Eh, ...el tema elegido el que yo eh, en este momento pensé... ...fue la mandioca... ...porque empecé a leer que la mandioca... ...va a ser el elemento del futuro para el siglo XXI... ...y entonces este, pedí ese, tour, ese tema a la, la profesora... ...y tendríamos que empezar a buscar lugares... ...donde en la provincia podíamos llegar a ver un tratamiento que se le da a ese producto para llegar a consumirlo. Exactamente. Bueno, así que ese es el primer paso eh, para que la gente vaya entendiendo cómo es que trabajamos y cómo es que logramos todo esto que, que es realmente afianzar raíces a través de nuestro taller. Y bueno, el primer paso es justamente dividir en grupos, tratar de que cada uno busque eh, ideas y también, bueno, que busque todo lo que tiene que ver con investigación, ¿no es cierto?, eh, e información sobre el tema dado. Y bueno, y ahí viene eh, esta parte que me gustaría que, que Nina comente, que es el trabajo de campo, ¿no? Eh, cuando nos toca salir, salir y eh, ver lo que pasa sí, con lo este... que pasa. Viajamos a Jardín América, visitamos Flor de Jardín, una fábrica, vimos todos los envasados, nos mostraron diapositivas, todo lo que regenera el, la provincia, frutos, eh, también hierba, y de ahí nos dirigimos a la fábrica del almidón, donde se procesa la mandioca. Vimos el Vimos el proceso, el lavado, el pelado, triturado y las distintas eh, etapas de temperatura que tienen que llegar hasta el secado, el embolsado y el, y el empaquetado que sale al almidón. Vos de ahí te fuiste chocha y, y con eh, bolsas sí. y bolsas de mandioca sí. que nos regalaron. También, y nos regalaron paquetes de almidón. Sí, nos duró un montón, porque sí. mucho tiempo estuvimos eh, con, haciendo ¿no, cierto?, sí. diferentes especialidades. Y bueno, y hablando de las especialidades, también recorrimos en ese entonces el museo eh, eh, Yaparí, que justamente ahí eh, tiene, ¿no es cierto?, el taller que hace alusión a la comida regional, así que nos atendieron, eh, no, nos enseñaron con, con elementos típicos, eh, cuáles son las producciones que se hace con la mandioca. Eh, así que bueno, fue una tarde formidable también que interactuamos con historia, cultura y este producto tan pero tan misionero. Y ahora vamos a, a, como para ir cerrando el guita, contarle a la gente el tercer paso de cada uno de nuestros proyectos que está relacionado a llegar a la sociedad, ¿no es cierto? Cómo a través de la investigación que hacemos, del trabajo de campo que realizamos, esto de, la, de andar también, ¿no es cierto? Porque no solamente fuimos a conocer la, la fábrica, sino que aprovechamos, también fuimos a conocer los saltos que hay en Jardín América, fuimos a conocer otros lugares este, que, que, que son históricos y que realmente son relevantes en nuestra Tierra Colorada, eh, recreamos un poquito, volvimos y volcamos todo eso para que realmente sea nutritivo para las futuras generaciones. Y ahí vamos a comentarle, Olga, cómo lo hicimos. Quiero aclarar un poquito ahí en, en el Juan Yaparí. Este, pudimos eh, comer el vellú, que es un producto que se ha elaborado de la, de la mandioca, ¿no es cierto? Y muy rico, y se puede tomar con mate cocido, con hierba, o un mate cocido quemado. Bueno, con respecto a, a la, la instrucción que se llevó a la escuela, por ejemplo, eh, armamos un grupo y representamos a una, a una persona que se la llamamos mandio y contamos la historia a los chicos. Trabajamos con niños de séptimo grado en la escuela fraternidad y en la escuela eh, madre de la misericordia, donde asistieron mil chicos, porque era el día del abuelo y se le hizo un, una fiesta a los abuelos, estuvieron 100 abuelos y mil chicos. Ahí este, desarrollamos la clase. Trabajé yo especialmente con chicas de séptimo grado, donde les hice el traje las de... de, de de La mandioca, ¿no es cierto?, porque la historia de la mandioca, el cuento que yo les conté, eh, se, se, se daba para que las chicas puedan también trabajar y las abuelas mismas. Así es que llegaron, fue un exitazo. un exitazo. Y bueno, y la verdad es que ellos supieron captar, ¿no es cierto? Toda esa Porque integraron, integraron el. Porque el se tema, hizo no una sé. interacción con el. Se los terminó niños con un te, este, trabajo. Un práctico. trabajo realmente formidable donde ellos entendieron la leyenda. Le entendieron totalmente. Que inclusive nosotros la desconocíamos sí, sí. y eh, pudimos de esa manera afianzar. Y lo mejor de todo es que al otro día ya empezamos empieza a salir en los diarios, empieza a salir en la televisión sí. y nosotros de esa manera logramos el objetivo que es llegar a la sociedad en general con las producciones que sacamos desde nuestro taller de cultura y turismo para la tercera edad. Así que gente hermosa, de esta manera compartimos una experiencia más de todas las lindas experiencias que vamos transitando día a día con este hermoso grupo de la tercera edad de aquí, de nuestra tierra colorada. Hasta la próxima. chao chao. Chao. Bueno, muchas gracias a este hermoso grupo que viene a compartir todos los viernes con nosotros las actividades eh, que realizan vamos a compartir una pausa recordá que podés seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram nos encontrás como Unam Transmedia también en el canal de YouTube eh, también por supuesto la página transmedia.unam.edu.ar donde nos ves en vivo, ya volvemos Bueno, seguimos aquí en Al día y vamos a continuar, vamos a abordar un tema que eh, venimos hablando hace un tiempo y, y que muchos todavía no entienden la, la dinámica, el mecanismo, cómo se opera con, estoy hablando de las criptomonedas. Eh, y para eso la tenemos a Ruth Vargas, ella es abogada y nos viene a hablar acerca de esta temática tan interesante como también desconocida en, en algunos ámbitos, así que bueno, ya te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿bien? ¿todo bien? Muchas gracias. Bueno, es un poco así, ¿no? Eh, es interesante pero también es un poco complejo entender este mundo de las criptomonedas. Sí, Bueno, fíjate que ahora hay mucha gente uh -huh. que en el 2020 invirtió en algunas criptomonedas que no son Bitcoin uh -huh. Y a esta altura quieren monetizar. Entonces me preguntan, ¿cómo saco esa criptomoneda? ¿Cómo hago para poder usarle el dinero que invertí? Entonces yo digo, bueno, ese es un tema interesante poder hablarlo y explicarle a la gente, el común de la gente que por ahí invirtió, que tiene algunas criptomonedas y después no sabe cómo usarla, cómo materializarla o cómo poder usar esa criptomoneda. ¿Y esto se, se puede lograr, digo, ¿Se puede cambiar, a, por ejemplo, a pesos o a, a dólares? Sí, claro, claro. Esa es la idea, digamos. Sí. Eh, yo siempre le digo a la gente, vos primero tenés que saber en qué criptomoneda invertiste. Uh -huh. Porque están lo que son Bitcoin y después están las altcoins, que son otras criptomonedas que no son Bitcoin. Y mucha gente por ahí compró, invirtió, minó otras cripto. Y después dice, bueno, yo no sé ni cómo se llama mi criptomoneda. ¿Viste? Están así perdidos. Sí, sí. Entonces yo le digo, bueno, lo primero es identificar qué criptomoneda compraste, invertiste o qué criptomoneda tenés. Después, ¿dónde la tenés? Si tenés en la empresa donde compraste, tenés que buscar en qué casa de cambio está. Porque después están las casas de cambio que se llaman exchange. Ahí es donde vos podés cambiar esa criptomoneda. Uh -huh. Primero cambiar a USDT, que son como stablecoin hay una criptomoneda que tiene el mismo valor que el dólar claro. que no son bitcoins porque los bitcoins son volátiles o sea, puede subir, bajar o sea, es muy volátil entonces se inventó algo que se llama criptodólar, digamos no se llama así, pero son stablecoins uh -huh. pero tienen la paridad con el dólar entonces yo le digo a la gente primero identifica qué criptomoneda tenés después mandarla a la casa de cambio donde está enlistada tu criptomoneda y ahí cambiarla a criptodólar una vez que tenés ahí, podés cambiar, um, o sea, primero existen distintas casas de cambio acá en Argentina que te permiten cambiar o vincular tu banco, tu cuenta bancaria, tu cuenta de mercado pago para poder retirar esas criptomonedas. Entonces es simplemente una transferencia, pero vos primero tenés que pasarlo a esa criptomoneda que pero puede es ser como un filtro, digamos, ¿no? antes, claro. de, antes de, cambiar, de pasarlo a la moneda. Claro, porque, por ejemplo, nuestro banco no uh -huh. recibe criptomonedas, claro. pero la casa de cambio lo que hace es convertirte en pesos y mandártelo a tu cuenta bancaria. Claro. Entonces, así es la forma. Uh -huh. Pero siempre uno tiene que identificar primero qué casa de cambio eh, tiene listada esa criptomoneda que vos querés. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo haya comprado, no sé, Dogecoin, uh -huh. una criptomoneda que... No, no, es muy conocida, entonces no están todas las exchanges. O sea, Binance puede ser que lo tenga, que es una, una exchange conocida, porque las, crypto, las criptomonedas pueden ser enlistadas en casas de cambio y bueno, puedes cambiar por otra criptomoneda o por dinero fiat, que es el dinero local. Uh -huh. Entonces, bueno, yo le digo a la gente tranquila, primero fíjate qué moneda tenés, dónde la está enlistada para pa poder transferirla. Uh -huh. Y ahí después a la cambiada UST, DAI, que son las criptomonedas que estén en la paridad con el dólar. Y hoy eh, es fiable, por así decirlo, en este escenario tan complejo ¿no? de variabilidad financiera, económica, digo, eh, invertir en criptomonedas, eh, no sé, la, la, la gente como que se siente segura con eso o, o hay etapas en las cuales se puede invertir y en ciertas no. Mira, lo que hay ahora, por ejemplo, que está siendo muy atractivo por la gente, sí. es esto que yo te digo, las stablecoins, que son las dólar, por decirlo de una manera así eh, común, digamos. Entonces, como vos no podés tener acceso a comprar dólares y querés ahorrar, no en pesos, porque los plazos fijos y todo eso no te dan nada, claro. entonces decís, bueno, yo quiero... Eh, que mantener mi dinero, quizás no es como una inversión para ganar más, sino que para conservarlo. Entonces la gente ve como una opción esta forma de cambiar sus pesos a los criptodólar. Entonces es una forma de tenerlo ahí y puedes comprar la cantidad que quieras, no hay un cepo, puedes transferirlo a cualquier lado, como te digo, uh -huh. incluso ahora acá en Argentina hay algunos locales que ya están recibiendo este criptodólar, sí. porque tiene la misma paridad. Uh -huh. Entonces, es una forma, una alternativa, no sé si para invertir como inversor, digamos, sino que es como para poder resguardar tu dinero. Uh -huh. Y es bueno eso, digamos, claro. tener una alternativa uh -huh. dentro de la Argentina. Uh -huh. Bueno, vos eh, vos haces capacitaciones con respecto a este tema y, y cómo, cómo ves el ánimo de la gente, digo, con respecto a la inversión, no solamente en criptomonedas, sino en general, ¿no? Bueno, lo que yo veo es que por ahí la gente eh, le cuesta mucho, eh, o quizás no tenga mucha educación financiera para entender cómo son las inversiones, los tiempos que lleva una inversión. Sí. Por ahí la gente quiere eh, ya rápido decir, bueno, eh, quiero invertir para sacar en seis o un año. Claro. Y eso en realidad no es una inversión propiamente dicho, pero hay algunas clases de inversiones a corto plazo. Uh -huh. Ahora las criptomonedas están en baja, porque el Bitcoin, que es la madre de todo, está en baja, o sea, Estaba en un periodo, digamos, bajo. Entonces, si alguien tiene educación financiera, dice, bueno, es el mejor momento. Claro. Porque estamos en oferta, es para comprar, es para entrar. Pero la gente, en común del denominador, quiere salirse. Uh -huh. Y por ahí entraron con una criptomoneda de Bitcoin a 70 mil dólares y cuando ahora está bajando, bajando cada vez más, salen. Uh -huh. O sea que pierden dinero. Uh -huh. Porque si yo entré a 70 y salgo a 30, perdí. Claro. Pero dice no, voy a salirme antes de perder más, o sigue bajando, uh -huh. o va a desaparecer. Entonces, como que no se educan bien y terminan haciendo malas uh -huh. eh, inversiones, uh -huh. malas decisiones. Claro. entonces Yo digo, primero, eh, ver bien cuál es tu perfil de inversor. Si tenés como un perfil conservador, quizás meterte en otra clase de inversiones dentro de las criptomonedas. Hay varias, claro. por ejemplo, hay un staking que es parecido a un plazo fijo, uh -huh. entonces vos pones tu dinero a un plazo y te va pasando intereses uh -huh. en criptomonedas, sí. entonces eso es como más tranquilo, no es como que estás pendiente del precio, entonces yo digo, bueno, primero ver qué perfil tenés uh -huh. y después, después es elegir o seleccionar elegir, lo que claro, más convenga, claro. ¿no? Y después saber bien qué criptomoneda, porque ahora uh -huh. hay muchas ofertas de claro. muchas altcoins y te dicen, bueno, puedes ganar tanto por ciento, puedes ganar un montón... Y por ahí la gente desesperada por querer ganar, se meten en eso y terminan siendo estafados, por ejemplo. Claro, y eso hay mucho hoy y uh. más que esta, esta cuestión es como todo online, ¿no? Es algo físico que vos te vas al banco y, y ganas o, o, o sacas plata física. Claro. Digo, es todo mucho más complejo y como mucho más volátil. ¿no? Claro, ¿a quién le reclamás? ¿De dónde claro. Bueno, el tema lo mismo que con las contraseñas. Uh -huh. Yo siempre le aclaro porque alguna... Una vez dicen, eh, ay, yo perdí mi contraseña, ¿qué pasa? Y a veces me llaman a mí y me dicen, yo quiero mi No hay forma de recuperar la contraseña si tenés una billetera que es una billetera en frío. Que es como tener una caja fuerte en el banco. El banco no va a tener, no va a saber lo que vos tenés dentro de tu caja fuerte. Y tampoco va a tener la llave. Entonces, ahí, si vos elegís una billetera así, tenés que guardar bien las claves, porque no hay forma de recuperar. Pero después están las otras billeteras que están dentro de la web que tienen un soporte técnico, o sea, está una empresa detrás. Sí. Y vos puedes llamar, preguntar, incluso las mismas empresas te dan capacitaciones de cómo abrir, cómo sacar, cómo cambiar, cómo convertir, cómo transferir a otra. Entonces, por ello digo, la gente que recién empieza, que no no se ponga a, a comprar una billetera, una wallet separada, o que, que quiera decir, bueno, yo quiero tener mi propia contraseña. Claro. Porque después no tenés un respaldo o alguien que te dé soporte, mm -hmm. como vos decís, mm -hmm. a quién reclamar. Claro. Ruth, y hay, hay varias cuestiones para preguntar, pero quería preguntar esto de los perfiles. Vos que tenés contacto con, con gente que está en este tema de invertir en criptomonedas. ¿Cuál es el perfil por ahí que se da hoy en día? Digo, son empresarios, son emprendedores, son gente común y corriente que invierte en criptomonedas. ¿Hay algún perfil definido de, de gente? Sí, hay un perfil, en realidad eh, hay un perfil dentro, por ejemplo, nosotros dentro del movimiento industrial misionero tenemos sí. un grupo de gente de que quiere conservar su dinero, o sea, tiene dinero y no quiere por ahí guardarlo en el banco, tiene desconfianza de lo que puede pasar, de la incertidumbre que hay, y entonces ha invertido en esas uh -huh. criptomonedas, o sea, hay muchos empresarios microemprendedores, esa gente que por ahí tiene un poco de dinero y lo sí. quiere resguardar, uh -huh. lo ha hecho. Pero digamos que en el pasado, cuando hubo mucha publicidad y el bitcoin estaba muy alto, uh -huh el perfil era más de la gente común, Claro. ¿Viste? el decir, ah, porque aquel ganó, yo también quiero, uh -huh. era como que miedo de quedarse afuera, sí, sí, ahí sí. era el perfil de que todos querían entrar, ahora como que está todo en baja, está entrando simplemente la gente que sabe, que se capacita claro. y que por ahí tiene un capital para uh -huh. poder Pero hacer A dar pal Sí. Bueno Ruth, eh, te esperamos el próximo viernes Dale. o dentro de varios viernes para ir hablando sobre estos temas también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu visita y nosotros vamos a continuar, vamos a una pausa y ya seguimos. Regreso aquí en el informativo al día y vamos a meternos en el mundo de la música ahora porque lo tenemos a Eduardo Chimileski, director de coro universitario, eh, bueno, de, del ensamble coral también, ¿no? Sí, sí. El Asamble Coral de la Universidad Nacional de Misiones. y Estuvieron uh -huh. realizando distintas actividades luego de un periodo de pandemia en el cual, bueno, todo se está reactivando, todavía todo. Eh, ellos ya estuvieron viajando, estuvieron visitando otras provincias eh, y se vienen más actividades, así que la tenemos aquí para charlar un ratito. ¿Cómo estás Eduardo? Hola Florencia, buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, comentanos en principio esta actividad, que, que bueno, fueron reconocidos en, en Santa Fe, estuvieron visitando allí, comentanos un poquito de eso. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de, de realizar este viajecito, a participar de un encuentro coral, uh -huh. que se llama Primavera Coral, Coral en Primavera, uh -huh. al revés, <risa> este, que lo organizaba el Coro Polifónico Municipal de Reconquista, uh -huh. Dionisio Cantero, dirigido por el maestro Horacio Leoncini, la verdad que fue eh, espectacular, fue muy lindo el encuentro. Uh -huh. Acá, bueno, estamos viendo algunas imágenes de, de, del viaje. Esto fue, bueno, acá tenemos otras imágenes, ¿sí? El, el encuentro de Reconquista fue, participaron coros de ahí de la región y fue nuestro primer viaje post pandemia. Parece que quedó tan lejos el viaje anterior que habíamos Está hecho igual, ¿no? a Mendoza, ¿sí? Uh -huh. Y tenemos la posibilidad de, bueno, dentro de los últimos viajes que tuvimos, estar recorriendo lugares con este, una tradición coral impresionante, ah. como bueno, la última que fue la de Mendoza y ahora Santa Fe. Y tuvimos una, una excelente actuación, compartimos unos excelentes momentos, pasamos muy bien. El viaje lo hicimos con el ensamble coral universitario y el coro universitario verá los dos grupos juntos. Eh, y bueno, tuvimos la verdad que muy buena recepción por la gente de Santa Fe, nos, nos encantó todo lo que lo que pudimos vivir ahí. Incluso este, bueno recibimos salutación del secretario de Cultura uh -huh. de la Municipalidad de, de Reconquista y también fuimos de, de, declarados, a ver, déjame que te diga bien, visitantes. Eh, Destaca, distinguidos. Oh. <risa> Brilló el coro de la UNAM. Sí, sí, sí, fue muy lindo. Qué lindo. No, y lindo reconocimiento también a la actividad. Estamos en el año de. está cumpliendo 40 años el programa Música. Y, sí, y sí. en el marco de todo esto también que se dé. Es muy bueno que, que se reactive todos los programas, ¿no? Sí, en el año 1982 se creó el Coro Universitario de Misiones bajo la dirección del maestro Emilio Rocholi y este año estamos cumpliendo los 40 años de la fundación de este coro, que es un coro emblemático de nuestra provincia, uno de los más antiguos, no es el más antiguo, pero es uno de los más. Y, y también y escuela que, de formación de muchos de los que están hoy, por ejemplo, en el Parque del Conocimiento o en otros espacios que, bueno... Eso es importantísimo. se, sí, se formaron es fundamental. Acá. Sí, sí, sí, sí. Gran parte de los directores que estamos dando vuelta. Sí. Este, yo, además de trabajar en la universidad, este, trabajo también en otros ámbitos, y toda mi formación la hice dentro del ámbito del programa música y así también muchísimos directores de coros de acá, de la ciudad de Posadas, como del interior o de otras provincias también este, se formaron y nos formamos y nos la universidad en su momento nos abrazó y nos dio este espacio como para poder capacitarnos y aprender este, este trabajo que es tan lindo. Ajá. Bueno, me comentabas que eh, vienen más actividades para fin de año, esta recta final de 2022. Sí, sí. Eh, también el, el mes pasado tuvimos la oportunidad de hacer un, un viajecito a Chajarí, Entre Ajá. Ríos, hubo un encuentro de coros, que participamos ahí en ese caso con el coro de adultos. Eh, también tuvimos unas actuaciones muy lindas, muy destacadas, compartimos con coros de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, eh, fue, incluso fue un coro uruguayo, muy lindo, excelente. Eh, y bueno, tuvimos un rato, ahí están las imágenes, ¿sí? eh, tuvimos la oportunidad también de pasar en el Parque Terbal, ahí nos alojamos, así que fue una, una experiencia divina, maravillosa. Qué bueno. Así que este, este evento fue organizado por el Coral Cantiamo, uh -huh. de ahí, de, de la ciudad de Chajarí. Y también, sí, como decís, nos proyectamos para fin de año, tenemos más actividades, sin ir más lejos, ahora el, el próximo fin de semana, el sábado 24, vamos a estar participando en un encuentro coral, Primavera Coral, en la ciudad de Puerto Rico, que lo organiza el coro municipal de Puerto Rico, eh, con Cristina Malosek a, a cargo de este coro. Y ya tuvimos la oportunidad de participar, creo, el año pasado y en otras oportunidades también la parroquia san alberto a las 21 horas va a ser sábado 24 ya lo aviso eh, y es una parroquia un, un templo que suena muy lindo que es muy disfrutable a nivel coral y van a haber varios coros de la región y también algún coro extranjero también tengo uh -huh. entendido que va a haber y después tenemos también previsto para el mes de octubre que ya te digo la fecha para no confundirme <coughs> Del 21 al 23 de octubre vamos a estar participando con el coro de adultos en un encuentro coral que se va a llevar a cabo en la ciudad de Resistencia, uh -huh. Chaco. Eh, también van a participar varios coros de, de, de, de la región. Sí. Va a ser un encuentro nacional e internacional. Uh -huh. este, va a estar muy lindo, va a ser nuestro segundo viaje con el coro de adultos. Segundo viaje grande me refiero porque también tenemos presentaciones, por supuesto, de nuestra sí. en nuestra ciudad y en localidades cercanas también. Eduardo, eh, charlando con, con Nicolás Albornoz, que es el actual director el coordinador, del, del, del el coordinador del programa música, eh, él me comentaba que muchas de las actividades a lo largo de todos estos años fueron autogestionadas, autofinanciadas. Digo, estos viajes también, cómo cómo lo manejan luego de la pandemia, que se está reestructurando todo. ¿Cómo están con ese mm. tema? Bueno. Hay actividades que, como las del coro de adultos, por ejemplo, o, o muchos viajes que realizamos con cualquiera de los grupos que hacemos, actividades para poder juntar fondos y para poder eh, este, solventar los gastos que sí. demanden de traslado, de, de eh, alojamiento, sí. alimentación y todo, solemos gestionarlo. Eh, y también contamos en... Eh, en pero particularmente en el último viaje que hicimos a Reconquista contamos con el apoyo importante de la Secretaría General de Extensión Universitaria que eh, en conjunto con las unidades académicas de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Artes de Oberá y de la Facultad de Humanidades de acá pudimos conseguir los traslados que nos ayudaron un montón, fue, sí. fue buenísimo poder contar con, con esa ayuda y y bueno, seguimos trabajando en conjunto, haciendo equipo y haciendo extensión. Uh -huh. eh, bueno, y también las actividades para fin de año, digo, incluyen eh, recorridos acá por la ciudad de Posadas. En, en... Por supuesto, vamos sí. a estar, eso lo vamos a estar avisando oportunamente. Tenemos una, una actividad muy linda que la quiero compartir también. Que se contactó con nosotros la gente del coro del Instituto Aeronáutico perteneciente a la Universidad la, de la Universidad de la Defensa Nacional Argentina, ¿sí? de la provincia de Córdoba. Este año, por conmemorarse los 40 años de la gesta de Malvinas, ellos están organizando un encuentro coral virtual uh -huh. eh, que proponen hacer música, interpretar música en español y música eh, si puede ser referida a la temática sureña y a la temática de Malvinas. Así que ya estamos estudiando inmediatamente cuando volvimos de nuestro, nuestra presentación en Reconquista, uh -huh. nos pusimos a, a estudiar un repertorio, una samba sureña y vamos a ir viendo con qué más podemos articular este proyecto que nos parece muy interesante y seguramente que vamos a estar acá este, trabajando con, con ustedes, con la gente de Transmedia para... ...para poder realizar algunos, algunas grabaciones de videos de buena calidad... Eh, ...y poder hacer este evento que me parece que es muy importante... En los 40 años de, de Malvinas. ¿no? Uh -huh. Que ya tienen un poco de ejercicio en la realización de videos... ...porque durante toda la pandemia estuvieron, uh, ¿no? Sí, sí, sí, con, ases con ustedes asesorándonos detrás... Cómo se filma, cómo se graba, cómo se compagina un video multipista y todo. Tremendo sí, que sí, todos sí. tuvimos que aprender porque sí o sí tenías que meterte en ese mundo, no quedaba otra, era la Totalmente. conexión. Totalmente, a mí me enseñaron a hacer así con las manos y después <risa> tuve que terminar. <risa> claro. Y bueno, pero sí, hay que, hay que adaptarse, pero por suerte ahora estamos en el color real. Eso sí. fue una experiencia que ya pasó sí. y que esperemos que no vuelva a ocurrir uh -huh. y que la actividad coral es una actividad de formación y es una actividad social que requiere, no solamente por un capricho de querer juntarnos a hacer amistades, requiere el, por una por cuestiones técnicas y por cuestiones artísticas, necesita de la de la presencia. Sí, totalmente. Sí. Y te iba a preguntar con respecto al repertorio, ya que mencionaste que, uh -huh. que están estudiando eh, un repertorio para un, una actuación específica. Digo, el repertorio en general, del coro de adultos, por ejemplo, ¿ustedes todos los años marcan el repertorio o ya tienen un repertorio fijo de, de temas? De... Tenemos obras que las, las eh, tratamos de mantenerlas, de conservarlas uh -huh. ¿sí? y vamos renovando. También hay algunas que vamos dejando y hay uh -huh. algunas que vamos retomando, pero siempre... Tratando de mantener, como decía el maestro Emilio, eh, tratando de mantener la universalidad mm. de la música. Siempre tenemos algo de repertorio académico, algo de repertorio sacro, algo de negros espirituales, algo de folclore, música europea, música americana, música litoraleña, este, folclore latinoamericano. Mm -hmm. En fin, claro. tratar de mantener un abanico amplio de para mayor formación de cada uno de nosotros y para crecer. Uh -huh. Y en sí. cuanto a las técnicas de respiración, y eso siempre, permanentemente, están eh, practicando, ¿no? En mis coros, personalmente, este año, eh, gracias a Dios, contamos con la ayuda, tenemos un asistente vocal, que es la profesora Cristina Gembarowski, uh -huh. que viene a trabajar justamente en la cuestión de asistencia vocal. Eh, y, bueno, y trabajamos este, repertorio y todo lo que tenga que ver con la cuestión técnica y la cuestión artística con ella, así que personalmente estoy súper contento por poder contar con su ayuda, hace muchos años que venimos trabajando solos con los chicos, digamos siempre acompañados en, en, en cuestiones organizativas, pero la cuestión musical este año la tenemos a Cristina que es un gran valor, uh -huh. ella es de la Ciudad de Apóstoles y viene a, a ayudarnos y a trabajar y es, es espectacular, estamos creciendo mucho más en la cuestión técnica con ella. Qué bueno, buenísimo. Sí. Bueno, Eduardo, eh, muchísimas gracias por la visita y, bueno, recordarnos alguna fecha que quieras eh, que se aproxima ya para ir a verlos. Bueno, lo, lo próximo inmediato, tenemos, bueno, tenemos eh, ahora el, el próximo martes eh, el, la EPED número 2, uh -huh. eh, va a estar cumpliendo sus... Ahí aniversarios. No te, sí, bueno, ahí no te puedo ayudar. <risa> no estoy empapado. Al <risa> sí, un aniversario. Eh, vamos a estar cantando ahí. Va a ser un acto, sí. obviamente, este, para esa institución. Pero lo más importante es: Puerto Rico, el 24 de septiembre, a las 21 horas, en la parroquia, en la parroquia de Puerto Rico. Uh -huh. San Alberto Magno, creo que era el nombre. Sí. ¿sí? Bueno. Dale, vamos a, a promocionar. Así que están todos invitados. Dale, muchas gracias Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, compartimos una pequeña pausa nuevamente en el día y ya seguimos. Bueno, vamos a cambiar de tema, estoy como recapitulando porque son muchas las informaciones que tiene que ver con este caso. Estoy hablando de eh, un, un caso tremendo que ha ocurrido hace 26 años atrás, un caso de femicidio, cuando todavía la figura legal del femicidio no estaba estipulado en las leyes en la Argentina. Estoy hablando de Fabián Tablado que ha... Ah, eh, cometido este crimen hace 26 años atrás contra Carolina Aló Y mmm, lo tenemos al papá de, de Carolina Edgardo Aló que sigue esta, este caso desde que su hija lamentablemente ha fallecido eh, ¿Y por qué es noticia últimamente? Porque bueno, Fabián Tablado ha eh, estuvo aquí en la ciudad de Posadas eh, albergado. Eh, bueno, queremos saber las últimas novedades porque se supo en las últimas horas de la jornada de ayer que la asociación Filipos, que estaba dando el eh, lugar a, a Tablado, eh, lo ha enviado a otro lugar, no se sabe mucho dónde, pero bueno, queremos charlar con Edgardo un ratito acerca de esto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y bueno, por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal? Buen día Florencia y en tu nombre a todos. Bueno, según las últimas noticias, Edgardo, eh, Tablado estaría rumbo a otro a otro destino, ¿no? Bueno, eso es lo que informan, pero poco y nada puedo creer desde el momento que Tablado, cuando se estableció en Posadas, dio un domicilio falso. Recordemos que lo dio en la Avenida Santiago del Estero 2162. Sí. Y ahí el propietario salió diciendo que no, que ellos están viviendo con su familia propia desde hace 30 años ahí, que no conoce a Tablado. O sea que eh, Tablado volvió a violar eh, y desobedecer uh -huh. este, a la justicia, dando un domicilio falso y que ahora lo están ocultando. Así que no sé si si el pastor González también no está cometiendo un ilícito. Claro. Edgardo, quería preguntarte justo con respecto a ese tema, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando, por ejemplo, en este caso de Tablado eh, dio una información falsa que no, no coincide con la realidad, con el domicilio que ha declarado? ¿Hay algún protocolo digo, que siga la justicia? ¿Cómo, cómo se, se actúa frente a esto? Bueno, primero te voy a decir, eh, si bien Tablado eh, cumplió con la justicia, con lo que no cumplió, es con la sociedad, no cumplió con la familia Ló, porque 25 años que estuvo preso, eh, no paga la vida de un hijo. Eh, de manera que mientras él respira, camina y vive, Carolina está en un cementerio. Uh -huh. De manera tal que la justicia así lo entendió, dijo que eh, Fabián Tablado es una persona peligrosa, y no solamente le aplicó una perimetral de 300 kilómetros a la familia de Carolina sino que le dijo que tenían que tener una tubillera satelital para controlarlo a ver dónde estaba uh -huh. y tiene la obligación de cumplir con ese mandato emanado de un juez que tiene que erradicarse y dar el, su domicilio a ver dónde está Cosa que no ha hecho, cosa que lo viene incumpliendo, mucho más allá de lo que ha hecho también en varias oportunidades. Después de Carolina, recordemos que hay cuatro denuncias de cuatro mujeres diferentes por violencia de género, por amenazas de muerte hacia ellos. Una de ellas que es la mujer, o que fue la mujer eh, que se sí. casó en la cárcel, eh, no solamente la amenazó a ella indirectamente a sus hijas uh -huh. y a su madre, de esta chica le dijo que le iba a cortar en pedacitos de manera tal que él podrá decir que cumplió con la justicia pero no cumplió con una sociedad y el juez o la jueza que en sí. este momento está acá, San Isidro le está exigiendo su domicilio, cosa que lo está ocultando y consideramos que es un delito de desobediencia uh -huh. Eh, bueno, según las, eh, las últimas informaciones también eh, sabemos que desde la asociación eh, Filipos, que es una asociación evangelista ha tenido lugar esta persona aquí en la ciudad de Posadas, digo, cómo quedan también frente a la justicia, si bien, como bien marcamos y sabemos desde público conocimiento, esta persona ha cumplido la condena con, como bien marcabas vos también eh, con la justicia, pero digo, el repudio social todavía sigue, es muy fuerte, eh, no, no se lo acepta en, en varios de los lugares que estuvo rondando últimamente, Digo, ¿esta asociación también cómo queda parada frente a la, a la sociedad? no Porque se está dando lugar a una persona que claramente eh, ha cometido no solamente eh, esta, esta aberrante situación y este aberrante crimen contra Carolina, sino en varias ocasiones ha violado también eh, cuestiones fundamentales contra otras personas. Sí, a mí lo que me extraña de esta asociación Filipos y de González es que eh, en sus programas radiales eh, tiene... ...programas de defensa... ...de la violencia de género... ...y al mismo tiempo... ...está ayudando... ...a un asesino, a un femicida de 113 puñaladas... ...que es... ...creo que el caso... Eh, ...más resonante en la República Argentina... ...y está considerado... ...dentro de las tres... Eh, ...a nivel mundial... ...de manera que... ...creo que la reacción de la sociedad es lógica... ...y no solamente lo ha hecho... La gente de posadas, de misiones, sino que esto ya viene con declaraciones de personas no gratas de Tigre, no lo han dejado entrar en, el, en, en la costa, en el partido de la costa, tampoco en Cañada de Gómez, que fue encabezado por su intendente, sí. mucho menos en la parte de Corrientes, en Virasoro y ahora en posadas. Uh -huh. eh, yo creo que es un peligro que está ambulante, es un asesino, porque no solamente es asesino, es psicópata Florencia, y esto hay que remarcar. El psicópata sigue siendo psicópata siempre, nace y muere psicópata. Uh -huh. Y esto está caratulado, Fabrián Tablado ha está caratulado, como un psicópata sádico y perverso. Esto significa que él decide qué es lo que quiere y cómo lo quiere, desde Carolina, que le dijo, si no sos mía, no sos de nadie, hasta una de las noviecitas carcelarias que le dijo, mirá, cuídate porque matar no es fácil, pero si yo tengo una muerte, a mí me hace sentir omnipotente, sentirme omnipotente ante la vida del otro, si la decido o la mato. Y es una adrenalina que tengo que volver a vivir. Qué Hay muchas cartas que yo tengo y presenté uh -huh. sobre esta actitud, de este femicida psicópata que evidentemente no cambia, sigue violando como perimetrales a sus hijas, a mi familia, por eso le, le, le, le dieron un año más de cárcel sí. y así constantemente, es una cuestión de tiempo, lo que no sabemos qué persona o qué mujer está en la lista. Uh -huh. Edgardo, eh, ¿qué se sabe de la marcha que estaba planificada para hoy eh, en repudio eh, contra Tablado aquí en la ciudad de Posadas? ¿Se iban a manifestar eh, una convocatoria a través de las redes sociales para la jornada de hoy frente justamente a la asociación Filipos? Sí, me lo han notificado eso y quiero recalcar que toda acción que han hecho en todo y cada uno de los lugares ha sido por motos propio. Uh -huh. ...ha sido por una cuestión personal de cada, de, cada, de cada lugar que han reaccionado a esto. En este caso, eh, la asociación Mumala me ha notificado que a las 5 de la tarde... ...se van a reunir frente a esta asociación evangelista para repudiarla también... ...por su, por su accionar, porque yo he escuchado... Eh, en uno de los periodistas que ha estado presente en el día de ayer uh -huh. cuando le notificaron que se había ido y una de las pastoras los, los catalogó o no catalogó de hijos de puta por perseguirlo, uh -huh. o sea que fíjate vos cuál es el perfil que tienen eh, esos pastores especialmente esta pastora que nos tituló como hijos de buena madre, uh -huh. por proteger ella y todo los que la rodean a un asesino. Esa es la fundación, eh, Filipos, que realmente ustedes tienen que, que repudiar también. Uh -huh. Por último y para cerrar, Edgardo, eh, una pregunta que quería hacerle es con respecto a la figura legal o, o no sé bien cómo es el término, pero cómo está actualmente usted eh, usted con la causa, ¿no? Digo, como denunciante, contratablado, ¿cómo ha quedado esa situación? Bueno, eh, sí, en realidad eh, esto ya viene desde que quedó libre, en la cual yo le he pedido al juzgado una protección, una perimetral que fue, me fue concedida mm. y a medida que este chacal iba incumpliendo y teniendo otros problemas este, de, de amenazas y demás, le fueron agregando perimetrales hasta llegar a 300 kilómetros. Sí. Yo, eh, a ver, que quede claro, yo soy el papá de Carolina, eh, a mí me arrancó este chacal me lo arrancó de eh, de, mi, de mi lado y del lado de su familia hace 26 años pero un tiempo no cura un tiempo no dice que ya está cumplido él puede haber cumplido con una ley corrupta porque le correspondía reclusión más accesorias uh -huh. porque le pagó a unos jueces a unos jueces que dijeron que no había negocia y ensañamiento a 113 puñaladas, recordemos, dos cuchillos de tramontina, una cuchilla de cocina y un formón de carpintero clavado en el pecho de Carolina. Mm. Entonces, eh, a mí, conmigo no cumplió, con la sociedad no cumplió. Mm. Puede haber cumplido con una ley que le dio una cuestión de años en forma matemática. Sí. Pero para la vida, la vida no hay perdón. Sin olvido ni perdón para, para Fabián Tablado y creo que hoy la Fundación Carolina Aló está cumpliendo con su mandato de proteger a las víctimas de violencia. Y acá estamos para eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias Edgardo nuevamente por el tiempo y le mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo desde aquí en la provincia de Misiones. Yo te agradezco a vos, a Florencia, y por tu intermedio. Un abrazo a toda la gente de Misiones y de Posadas, especialmente por el apoyo que nos están dando. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Bueno, vamos a cerrar ya el programa de hoy, la edición de Al Día, estamos llegando al cierre. Qué tremendo caso, ¿no? Tremendo, y así como eh, Fabián te ha hablado un montón de, de, de, de figuras eh, que de manera social repudiamos y no queremos que se vuelva a repetir porque sin duda duele muchísimo cuando nos enteramos y ocurren casos tremendos como este. Así que, bueno, no, toda nuestra solidaridad a las víctimas y a las familias eh, que hoy están siendo víctimas de, de una situación como esta y similar. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, a través de la página transmedia.unam.edu.ar, Allí nos encontrás con la Mediateca y nos ves en vivo. Y por supuesto a través de todas las redes sociales que nos encontrás como UNAM Transmedia. Nos despedimos, que tengan una excelente jornada, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos, chocho.